Hola, soy Guillem Recolons, quería guiarte hoy sobre 14 preguntas, cuestiones que nos ayudarán a saber si encajamos en una organización o si la organización encaja con nosotros. Esto está basado en un, en un texto que leí hace un tiempo de Deborah Benton, que es la autora de un libro que se llama The CEO Difference, en la que planteaba, eh, hablaba sobre los test de 360 grados y preguntaba por qué no podemos adelantarnos a contestar las preguntas de ese test para saber si efectivamente estamos alineados con, con la empresa o no. Cosa que me parece francamente una buena idea en clave de marca personal. Solo tengo una cuestión que me llamó mucho la atención que es ¿por qué siempre estos tests se dirigen a directivos? ¿Acaso un community manager o la persona que, que que está en la recepción del teléfono, no son portavoces de la marca, tan importantes como cualquier otro. Entonces, en este caso, mi propuesta sería, eh, eh, en fin, la de, la de extender este tipo de, este tipo de estudios a todas las personas que trabajan en una empresa y que, por tanto, pueden ser susceptibles embajadores de, la, de su marca. Os pondré dos ejemplos. El primero es el del equipo de música. Un equipo de música de alta fidelidad, como sabéis, suena tan bien o tan mal como el peor de sus componentes. Esto aplicado a la empresa pues significa eso, por más esfuerzos que hagamos por, de alguna manera, alinear a nuestros directivos con la empresa, si eso no lo hacemos con el resto de personas que además pueden tener una proyección pública, no sería de gran cosa. Bien, en este caso, el, el, el elemento a trabajar, por supuesto, es el responder estas preguntas. Yo lo que os invito es a a ir a visitar el, mi blog, que es www.guillemrecolons.com, donde ahí encontraréis, en realidad son 19 preguntas, siempre me gusta hacer un poco de trampa con eso, uh, pero son preguntas relativamente fáciles de leer y algo complejas de contestar, pero que nos ayudarán a saber realmente si estamos ahí alineados.